otro socio que empezamos, el, lo que es ahora la OSA, pero que ahí arrancaba en, en, en un pequeño grupo de consumo, eh, le dimos un, un carácter como más profesional en el sentido de dos personas gestionando el grupo y luego una serie de consumidores, de personas consumidas alrededor, en la que se implicaban de muy distintas maneras en, en ese proyecto, que era muy pequeñito en aquel momento. Estuvimos dos años pues eh, con ese proyecto eh, en un local que nos dejaron en el barrio y que una vez a la semana pues, nos reuníamos, poníamos bueno, pues, esa producción que había cerca de Madrid con unos consumidores que estaban involucrados en un barrio céntrico de Madrid como Malasaña y empezamos las dinámicas. Eh, eso fue como creciendo porque había mucho interés. En, en, en gentes que conocíamos en el barrio y eh, después de dos años como que se quedó muy pequeño eh, fue dos años sobre todo de mucha experiencia de, de aprender muchas cosas eh, y de conocer a mucha gente tanto en el lado productor en el lado eh, consumidor como en el lado de, de asesoría servicios eh, gente alrededor de la economía social y solidaria alquilamos un local pequeñito de 25, 30 metros cuadrados y ahí pusimos lo que estábamos haciendo, que era una dos veces a la semana, más una pequeña espacio de tienda en el que esos productos, los que estábamos muy orgullosos y con esos productores, los que estábamos muy orgullosos de, de trabajar, eh, los podíamos ofrecer a, a cualquier persona que, que pasara por la calle, que nos buscara en internet, nos encontrara y, y entrara. Eh, bueno, pues así estuvimos cuatro años, fueron cuatro años como muy intensos en el sentido de, de con muchas dificultades, con muchas alegrías, con muchas preocupaciones, con muchas satisfacciones, con mucho aprendizaje eh, y, y, y con un grupo de, de gente y en un proceso muy largo, colaborativo, eh, decidimos dar el salto y decir esto hay que escalarlo. En ese momento se cruzaron redes de economía social y solidaria, un programa de la Unión Europea, eh, de, de, de, de, de, de promocionar o de promover eh, saltos de escala en el, en el sector de la alimentación eh, eh, básicamente saltar de un grupo de consumo de tienda pequeñita a grandes supermercados cooperativos y participativos, cogimos ese tren y después de Dos años que alternábamos ese proyecto que te he dicho de tienda pequeñita, junto con, con esto que te estoy diciendo, que eran dos, fueron dos años de mucho asesoramiento, mucha formación, para ser ya eh, gestores de un gran eh, supermercado cooperativo y participativo. Y después de un proceso que también es muy largo, muy colaborativo, muy participativo, con... con muchos retos, pues abrimos el supermercado cooperativo y participativo de la OSA en, en el distrito de Tetuán en avenida Asturias 57 eh, pues en diciembre del año pasado, o sea que somos somos unos bebés todavía. Un gran reto que evidentemente ha multiplicado exponencialmente todo lo anterior, pero que bebemos y nos, y nos basamos de todo lo aprendido anteriormente y todo lo experimentado anteriormente para eh, poder llevar esto a buen puerto. se encuentran tantos artículos en la web y, y tiene tanta difusión o tanto impacto porque hay mucha gente alrededor, esto no se trata de una persona de dos o de tres, que, que en su granito de arena y cada uno de sus posibilidades y con sus conocimientos pues han puesto de su parte para que evidentemente pues, en el lado comunicativo pues, pues pues haya lo que tú estás diciendo ahora mismo. Eh, ¿que ¿Por qué? pues Porque primero pues yo creo que la ciudad de Madrid España en general, pero bueno, la ciudad de Madrid eh, lo necesitaba eh, la economía social y solidaria ha, ha tenido mucho impacto comunicativo, ha tenido mucho impacto académico ha tenido mucho impacto eh, teórico pero ha tenido menos impacto eh, práctico o, o productivo y, y, y yo creo que era poner un poco ordenar o, bueno, poner en relación todo lo que se estaba pensando, diciendo, influyendo con lo que se debe, se hace. Todavía creo que hay un gran gap ahí entre, entre, entre todas las potencialidades que existen y lo que realmente está en el territorio eh, produciéndose y visibilizándose. Pero, bueno, se trata de ir cerrando esos, esos gaps. Y, y, y ahí es yo creo que, que la OSA pues, pues penetra. La OSA y muchos otros proyectos que pueden estar germinando ahora o elaborándose ahora o lanzándose ahora. Ahí, hay un gran, un gran espacio. Eh, entonces creo que se ha recogido con los brazos abiertos porque, porque era una cosa necesaria para la ciudad y para las personas con este tipo de sensibilidades o necesidades y que esto no solo debe de cubrir ese hueco, sino que debe de, de seguir abriendo grietas y tiene que seguir ampliando el, el, las posibilidades de, de la economía social y solidaria. Pues primero, eh, economía social y solidaria es un poco distinto. ¿vale? No, no, no, no hay, hay mucha más economía social que economía solidaria y, porque no toda la economía social es esa es parte de solidaria. Y, y, y la OSA no solo es social porque cubre unos aspectos, dijéramos, sociales de, y de necesidades sociales y, y con unas pautas determinadas, sino que es solidaria también bueno, pues, sin ánimo de lucro, por ejemplo, eso es muy importante. O sea, eso no quiere decir que hay que explicarlo muchas veces que es con ánimo de pérdida. No, por supuesto que no. Es simplemente sin ánimo de lucro, que es como, ok, ojalá tengamos beneficio, que es de lo que se trata, uh -huh. pero somos un proyecto social de base económica, entonces esa base económica la tenemos que tener bien definida y bien cubierta y, y sana, pero esos beneficios que sí o sí se tienen que obtener, no se revierten en un individuo, sino que se revierten, se vuelcan, al colectivo, pues a través de mayores inversiones, eh, l, l, ampliar el, o, o ser más potentes en el objeto social de la actividad y, y poder eh, satisfacer más las necesidades de ese grupo de personas que, que se ha unido en, alrededor de un proyecto, en este caso el supermercado cooperativo La OSA. Y obviamente eh, hay otra forma de gestión que tiene que ser una gestión muy profesional, tiene que ser una gestión muy basada en hechos, en, en, en razones, eh, en, en cumplir objetivos económicos también, por supuesto, eh, pero desde la horizontalidad y desde el cuidado a, la, a las personas de la comunidad, tanto interna como en la comunidad donde está, en donde está Inserta, ese supermercado operativo, ese, ese barrio donde, o ese distrito donde está. Eh, no tenemos que ser ajenos a, a un distrito, a un, a un territorio que, que, que, que es, es, somos parte de él y tenemos que aportar y, y, y, y nos tiene que aportar, ¿vale? Y luego, bueno, están los 10 principios de Economía Social y Solidaria, de Red de Reas, Red de Economías Alternativas, Reas, del MES, que obviamente está su balance social, eh, que obviamente cada año pues lo complementamos, no solo para decir mira qué bonitos somos y qué bien lo hacemos, sino como para mejorar, porque, porque cada uno de nosotros entra en mil contradicciones. Eh, es un proyecto que va a contracorriente de lo, de lo, de, de lo, de lo normal. Sí, lo, lo convencional. Lo convencional. Y tenemos que estar muy vigilantes. De estas herramientas uh -huh. que nos ayudan para seguir manteniéndonos en esa línea de, de cumplir con nuestros objetivos, tanto uh -huh. públicos como sociales. Uh -huh. Bueno, es, es, es difícil, eh, por ejemplo, acceder a la financiación. Es complicada uh -huh. Es complicado porque, eh, bueno, eh, son proyectos que parten de, la, de abajo hacia arriba y, y se tienen que materializar, para eso necesitas inversión. Y muchas veces las entidades financieras, eh, y como debe ser, incluidas las de la economía social y solidaria, pues también tienen sus departamentos de riesgos, también tienen sus análisis, y esos están preparados para un tipo de economía, ¿vale? Exacto. Entonces hay que, de la mejor de las maneras, intentar meter ese, ese, ese lado, eh, dijéramos, social, solidario... Y, y de poner a las personas en el centro también y convencer a esas personas de que lo metan también en análisis y, y, y, y sea posible esa financiación. Es por eso que, por ejemplo, en este campo de la financiación, pues no vamos a ir a la banca convencional que posiblemente tenga, no, no posiblemente no, seguro que tiene mejores precios y tal. También es verdad que es que da igual los precios que tengan, porque es que te evalúan con sus parámetros y no entramos. Entonces tienes que ir a, un, que menos mal que hay, una, una, una banca ética y, y, y economía social y solidaria para que no exclusivamente te midan por eso, sino que haya también un, un análisis ético, análisis social, de impacto social y tal. Entonces un poco se mete todo en el cóctel y, y, y, y, y, y ese proyecto social de base económica se ha medido en su plenitud. Y, y acceder a una financiación que es necesaria para poder invertir porque evidentemente nosotros somos los primeros que queremos pagar bien a los productores pagar bien a claro. los trabajadores pagar bien a las empresas de servicios que te, que te hacen el que te dan servicios y para eso es necesario eh, la financiación y el tener recursos eh, tiempo y dinero vale claro y por supuesto que necesitamos el capital y de hecho nuestra, nuestra estructura financiera de fondos propios está, está constituido por capital social. Uh -huh. Pero no es un capital para enriquecerse, sino es un capital puesto para que la, la, el proyecto salga adelante y se cumplan unos fines eh, sociales. Una persona para salir, para participar en la cooperativa eh, tiene que comprar cuatro participaciones De 25 euros cada uno Y ya tiene el capital social obligatorio Suscrito Luego hay capital ¿A qué te refieres, disculpa, con participaciones? Como acciones, acciones Como que En el vale. mundo cooperativo se llama participación Ah, vale Pero bueno, bueno. es dividir los fondos propios En uh -huh. trocitos De 25 euros Y uh -huh. cada trocito es una participación ok vale eh, luego hay capital social voluntario que cada persona persona individual puede aportar a la cooperativa sin remuneración y luego hay para entidades que no pueden consumir en la cooperativa pero sí pueden eh, tener los mismos objetivos o Compartir objetivos o estar en las redes de Afinidad y quieren apoyar a este proyecto y pueden aportar, eh, eh, comprar participaciones uh -huh. eh, simplemente por el hecho de apoyar y participar en su capital social y dotarle de fondos a la cooperativa para que salga adelante. Y en este caso son sí estarían remuneradas a un 2% okay. eh, para cubrir la inflación. Es verdad que esto está pensado desde hace dos años y es verdad que ahora mismo posiblemente con un 0,2 ya cubriría la inflación. Mm. Eh, pero bueno, está pensado desde hace dos años y bueno, que pues cubrimos por lo menos la inflación, es decir, que no se remunera, pero por lo menos que no le cueste tener ahí el dinero puesto. ¿vale? Y eh, desde 1.000 euros, para adelante lo que quieran. Y entonces eso constituye, ha constituido, o constituye, porque todavía eso siempre está abierto para nuevos socios, obviamente, las nuevas entidades que quieran participar, obviamente. Eso constituye los fondos propios. ¿Vale? Y luego ha habido financiación externa, con, con un pool bancario de tres entidades, Ajá. que las he mencionado antes, pero las vuelvo a mencionar. Trio 2, FIAR y COP57. que han puesto el 60% de toda la inversión necesaria claro. para este proyecto. Es un proyecto muy, muy ambicioso, que necesita una infraestructura muy gorda de ah. espacio físico, eh, pues toda la obra que conlleva ese espacio físico acondicionarlo para un supermercado, con todo su mobiliario, con toda su maquinaria, ah. con toda su mercancía, con todo su hardware, con todo su etc. Y, y bueno, pues, pues ha sido una inversión total de un millón. 150.000, uh -huh. pues el 40% a PROS está puesto por ese capital social nuestro y el resto por este pool bancario. Y eso dijéramos que es eh, el ser dueño a nivel de capital social, ¿eh? ser dueño uh -huh. del supermercado, de tu supermercado. Y ahí ya tienes claro. acceso a, como un propietario, pues como en una junta de vecinos, pues, uh -huh. pues a tomar decisiones, a participar, a que se te escuche, a votar etcétera cada uno lo vive pues, como una junta de vecinos en una comunidad pues, cada uno lo vive unos con mucha intensidad otros con media y otros con baja vale esa parte mm. y la, la, la, la, la, la, la... luego para ser consumidor me dirás pero bueno vale eres propietario vale la mayoría de la gente se apunta hay, hay algunos que se apuntan incluso desde fuera de madrid pues para apoyar el proyecto vale a nivel financiero okay. y ser parte de oh, wow. dueño de un supermercado pero la mayoría de la gente individual se apunta pues, para también consumir ese es el problema. Claro. Y para poder consumir, pues tienes que aportar eh, tareas. Tienes que dar tres horas de tu tiempo en hacer tareas al mes, en a, tres horas de tu tiempo al mes en realizar tareas dentro del, del supermercado. A cualquier supermercado, todas las tareas que hay, que veis, que es pues desde recepción de mercancía... Sí. Eh, línea de caja, balanza, en la puerta, eh, limpieza, eh, eh, todo, todo, todo lo que hay en un supermercado. Y, y lo hacen todos dueños dueños del supermercado, pues en esa labor de, eh, de autogestión. De, de sostenerlo, de sostener el supermercado. Cuidarlo, ¿vale? Y ya con eso, pues otra parte, parte otra pata muy importante es el consumo pues es, un, es una cooperativa de consumo pues el consumo es un supermercado abierto pues las horas de nueve y media a nueve y media de martes a domingo pues para que realices queremos y por eso es un proceso ambicioso es un proyecto ambicioso con un supermercado de casi mil metros cuadrados 800 metros cuadrados de 400 y pico de planta de venta etcétera ah, que puedan realizar la cesta entera, uh -huh. eh, el 99% de que necesitan para su alimentación y para su higiene cosmética, para su limpieza del hogar, etcétera, eh, que lo puedan comprar en su propio supermercado, que para eso eres dueño de tu supermercado y encuentres la cubiertas claro. cubierta dentro de tu comunidad, que no tengas, bueno, pues eso era un poco también... La clave de que la gente se sienta muy atraída por esto, más allá de todo lo que hay detrás y que hemos hablado en todo este tiempo, sino que a nivel práctico la gente diga, es mi supermercado y yo donde voy a comprar todos estos productos es en mi supermercado. Primero, eres dueño de supermercado y eso a nivel práctico que se refleja. Tomar decisiones. Eh, ¿Cuánto van a ganar los trabajadores? Eh, ¿Cuánto se va a gastar en esto? ¿Cuánto se va a gastar en lo otro? Eh, ¿Qué tipo de productos se quieren meter? Eh, qué, ¿El horario? ¿Cuándo cómo, cómo, cómo queremos abrir? ¿Cuándo queremos cerrar? ¿Cómo queremos tener la apertura? Etcétera. Es verdad que esto hay un equipo, iba a decir equipo, pero hay equipos técnicos muy potentes que Hacen como el razonamiento, todo el mundo está súper invitado a participar, pero al final por mucha la propuesta lo hacen la gente que tiene más información, o sea, las propuestas tienen que venir de la gente con más información, pero luego la decisión es colectiva, ¿vale? Que hay, por ejemplo, un, una cosa que hemos puesto, o sea, al principio cuando metimos como el surtido inicial, eh, no fue como unos señores que han pensado y han dicho vamos a poner esto, sino que Evidentemente hay unos personas, unas personas que al final ejecutan eso, pero es como se hace una encuesta, se va viendo qué necesidades, qué gustos tienen. Una encuesta interna a los cooperativistas, no, no a la sociedad en su conjunto, ni a un grupo de expertos, sino una encuesta a los que participan en el supermercado y que son los dueños del supermercado, y, y para intentar adivinar cómo puede ser ese surtido inicial, o sea, cómo puede... Ese surtido inicia cómo puede satisfacer de la mayor medida posible a los dueños y protagonistas de, de, este, de este supermercado. Eh, luego, ahora recientemente se han introducido un, unos libros de sugerencias en los que cada, gente, cada socio es libre de, de, de sugerir productos eh, que la gente que estamos a nivel profesional dentro de la cooperativa tenemos que, que buscarlos y tenemos que, que dar posibilidades. Puede ser que la respuesta sea no, porque ahora mismo no se puede, porque no está en la red de proveedores, ¿qué tal? Porque eh, ya tenemos cuatro alternativas, han funcionado muy bien y no hay más hueco para meterlo, porque... pero se va a dar una respuesta, ¿vale? Y en algunos casos, la gente que es profesional de esto y que estamos dedicados a las compras, es la parte, dijéramos, te iba a decir la única, pero no es la única, pero es la más importante, que está como profesionalizada y en la que, porque tiene que haber un seguimiento, tiene que haber personas que te iba a decir ocho horas, pero bueno, más, eh, haciendo esa labor, ¿vale? Pues que es el contacto con el proveedor, la búsqueda de, de la, el contacto con el proveedor, la negociación con el proveedor, la compra con el proveedor, la negociación con el proveedor, el seguimiento con el proveedor, eh, las incidencias con el proveedor, el, la renegociación con el proveedor, eh, los contactos, etcétera, etcétera. Eso no puede estar como. Como partido de tres, tres horitas, ahora viene otra persona, porque, porque no funcionaría, ¿vale? Y es una parte como muy sensible que, que hemos decidido como profesionalizarla y decir, hay unas personas pagadas por la cooperativa que se van a encargar de ello, ¿vale? Vale. Y, pero esas personas tienen que, que mandar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? A los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Esos que hablábamos que han aportado el capital social y que están consumiendo porque hacen estas tres horas cada cuatro semanas. Entonces, es, es una lógica muy distinta a la que a la cómo funciona pues, el Mercadona, pero que creo que tiene sus beneficios a nivel de los consumidores. Pues, pues desde unos productos, desde una, un contacto muy directo con los compradores para, para, para ir que se vayan atendiendo sus necesidades en la que no hay esas lógicas consumistas o de publicidad o de marketing o de promociones que, que existen en, los, en el Mercadona, pero estamos acostumbrados al Mercadona, es verdad. Entonces, hay un periodo en el que estamos todavía y que llevará un tiempo en el que todas esas diferencias eh, tienen que ser asumidas por, por, por la colectividad y, y tienen que ser... Eh, porque primero tienes que asumir algo para que te pueda gustar. O sea, somos, sobre todo cuando pues somos muy críticos los humanos, está muy bien. Y al final no nos tragamos las cosas porque sí, aunque sean hasta beneficiosos y tampoco se trata de eso, de que haya cuatro que digan esto es lo más beneficioso y te lo, te lo vas a comprar, te lo vas a tomar, te lo vas a y lo vas a disfrutar, porque yo lo digo. No, al, fin, al principio tiene que haber un entendimiento y, una, y entender de qué va eso, para luego poder o rechazarlo o disfrutarlo. ¿vale? Entonces, bueno, estamos en ese periodo. Hay mucha gente dentro de toda la colectividad, que somos ya casi mil, que, que ya lo entiende, ya viene como de serie. Cuando han entrado en la cooperativa ya lo tienen. Y son la gente que está como más próxima, ya está en, en una acción proactiva de, de, de, de empujar la cooperativa, cada uno en su tiempo y en su conocimiento y en sus posibilidades. Y hay una parte muy importante que, que todavía está en ese periodo de entender las cosas, que, y entonces están como más preguntones, con resuelve las dudas, uh -huh. eh, no entiendo esto, tal, y entonces, bueno, aunque parece que podríamos pensar ahora mismo, joder, pues unos son proactivos que están como empujando a la cooperativa, pero otros son reactivos y están retrasando a la cooperativa. Pues no, porque también es muy necesario estar pegado a, al suelo y decir, oye, la realidad es esta, y tenemos que no despegarnos nunca de aquí y tenemos que, que, que intentar convencer o intentar cambiar las cosas desde el suelo, desde la base, porque seguro que cualquier persona puede aportar, seguro. Así es. Seguro. Entonces, bueno, es cansado y a nivel de Estado, wow. de la gente tal, es muy cansado en el sentido de que tienes que estar en muchos frentes, pero no podemos descuidar ninguno. primero es saber que lo tienes que asumir, porque es así, funciona así, no, no es... Esto no solo se trata, porque estaríamos muertos ahí, porque antes he dicho, por ejemplo, de la banca ética, que es más cara. O sea, si se trata de competir en precio, exclusivamente en competir en precio, olvídate, ¿para qué sacar esto? Si los muestros estos empresariales, en precio, claro, detrás de ese precio hay muchas trampas, hay... Una parte lo paga el consumidor y qué feliz está porque paga muy poco, muy poco, pero otra parte se la come el planeta, se la come la externaliza, se la come el planeta, se la come tú la propia salud que ya llegará 20 años después pero no te estás enterando ahora, se la come insatisfacciones, se la come tal. Dijéramos que tienen es el, el, el, el, el, el, el, el, dijéramos la economía capitalista es de, de, de, de mirada muy corta y muy resultadista. Y aquí de lo que se trata es de mirada larga, de disfrutar el camino y de lograr objetivos comunes e intangibles muchas veces, que tiene que ver con cuidados, que tiene que ver con, con satisfacciones, más allá de lo material, que tiene que ver. Entonces, bueno, claro, es que son dos prismas muy distintos, pero que utilizan mm, herramientas muy similares, muy parecidas y juegan en el mismo terreno de batalla. Entonces, claro, es, es, hay mucha confusión en el medio. Eh, y, y, y no hay que rechazar a la gente que está confusa porque re básicamente rechazaríamos a todos, o sea, es normal, es un campo muy, muy, muy, muy borroso de muchos matices, de muchas eh, contradicciones eh, bueno, somos, somos lo que somos, y entonces bueno, pues hay que saber dónde estás jugando, qué esfuerzo requiere eso, que las cosas no son fáciles pero las cosas son muy satisfactorias en este lado así es y y van por ahí un poco los tiros. Entonces, es poquito a poquito eh, ir, ir sumando, ir sumando, tener mucha paciencia. Pero tienes que, bueno, pues, pues tienes que estar rodeado de, de gente muy, muy, muy, muy. muy, muy Dijéramos que tenemos que superar esa capa de cebolla y ese círculo mm. endogámico donde nos movemos, eh, la zona de confort, qué bien me va, qué, qué bien, qué cómodo estoy, yo y mi necesidad cubierta, bla, bla, bla, para decir, bueno, me voy a apoyar en eso, que está muy bien, para trascender, para, para, para, para impactar en otras, en otras realidades que me circunvalan, pero que quiero atravesarlas. Y hay que estar, a todo eso que has dicho anteriormente, hay que tener mucha confianza y estar muy convencido de, sí. de, de que no solo lo puedes atravesar sino que lo vas a atravesar en el buen sentido uh -huh. que al final simplemente es una cuestión de que la gente pueda abrir su mente y sus bolsillos y su, <risa> y su estómago a otras realidades y que van a sentir una gran satisfacción por, por ese hecho pero claro, eso será lo último de la ecuación en el medio de un camino muy largo ya. Y hay que ser muy persistente, hay que ser muy muy, muy trabajador y, y muy y muy y muy constante para y bueno todo eso resumido en la palabra de moda la resiliente entonces sí, la vale, resiliencia vale, pues eso hay que, hay, que, hay que hacer eso tal cual a nivel individual pero pero sobre todo a nivel colectivo. Es y debe de ser sostenible. Eh, hay una dificultad que muy importante y que espero que sea pasajera, que es todo el COVID mm. y toda la pandemia, porque claro, te dice supermercado, va, ah, sois eh, sector esencial, qué bien, qué bien, bueno, qué bien, pero que vamos, o, o, os va a venir económicamente o de, o de actividad, vosotros seguro que muy bien y tal. Y digo, ya, pero, pero, pero nosotros estamos en este sector porque, porque, porque nos gusta, porque hemos caído en este sector, pero podríamos haber caído en otro, porque lo que golpea mucho el COVID es el modelo de participación, de, de estar juntos, de poder hacer equipos de autogestión y de encontrarnos en un espacio físico. Y, y eso es una dificultad espero que, que solo temporal, que solo circunstancial y, y que, bueno, espero, espero, y eso lo hablaba el otro día con una compañera de, de la OSA, que simplemente sea como un paréntesis que hemos hecho y, y uff, yo quiero ser optimista, espero que sea eso y que no nos cambie la mentalidad y que no nos y no pues, miedo o rechazo a las relaciones sociales eh, eso sería un problemón para la OSA. Eso sería una amenaza muy fuerte para la OSA. Para la OSA y cualquier proyecto que se base en la participación y en un modelo cooperativo y en un modelo social, pues sería un problemón. Eh, nosotros venimos de esa, esa, esa historia que te he dicho, entonces nosotros, bueno, pues, pues teníamos ya, desde hace mucho tiempo, pues esos pequeños productores, en ecológico, de cercanía, y eso lo teníamos muy bien trabajado. Eh, ¿Qué pasa? Teníamos que multiplicar el surtido, pues pasar de 500, 400 referencias a 3.000, ¿vale? Es multiplicar de forma muy importante el, el surtido. Y con estos propios proveedores que teníamos, que eran como unos 20, no, no, no llegábamos, o sea, teníamos que ampliarlo, ¿vale? Entonces hubo un proceso durante un año, dos años, de ir con de cualquier lado podía venir la referencia de los propios proveedores que ahora pues yo tengo un amigo que tiene una, una explotación tiene una huerta aquí tiene una explotación hace pan en su obrador, tal aquí tiene allá vio una fuente otras las ferias que vas a biocultura tal eh, otras contactos personales las redes otra gente que trabaja con y otras búsquedas pues pues bueno pues y otras como tenemos mucho impacto pues han puesto mucho en contacto con nosotros vale entonces, claro, ya teníamos como mucha gente que teníamos que seleccionar, porque igual que antes teníamos muy poquito y no podíamos llenar el supermercado con eso, ahora teníamos mucha gente que necesitaríamos 100 supermercados para poder meter. <risa> Tenemos seis políticas de, de, de, de, de compras. Una muy importante, que, que cumplan las necesidades de, de, la, de los socios y de los consumidores. Es decir, hay una regla muy clara, algo que no está saliendo se quite, punto algo que se pone ahí que no ha funcionado porque la gente no tal, bueno, no se deja solo un día, no vaya a ser que ese día, entra la filomena y no va a nadie y entonces no se vende sino que, bueno, tiene que pasar un, un periodo, periodo de sí. testeo y mira esto no se vende porque no le interesa a la gente, hablas porque hay mucha interacción, sales a y ya, vas preguntando al final, conoces muy bien a tu comunidad, la vas preguntando y al final decides, el comprador, el equipo el comprador decide, oye, lo retiramos porque esto no le interesa a nadie, ¿vale? Eh, pero claro, eso dijéramos es ya posteriori pero a priori, ¿cómo hemos montado el todo el supermercado? Aparte de esa encuesta, tal, no sé qué queda, más bien, no por marca, sino qué categorías, qué te gustaría tener, qué productos, familias, categorías, tal. Pero ahora hay que elegir, dentro de esa categoría y de esa familia, hay que elegir quién te va a suministrar eso, cómo se va a elaborar y tal. Entonces, bueno, está esa de necesidad, está la de eh, priorizar mucho, aunque no exclusivamente lo ecológico, ¿vale? Porque también sabemos que en lo ecológico muchas veces... Eh, hay en hay, fruta y verdura por ejemplo tal, no hay tanta diferencia pero hay en otros productos eh, que hay bastante diferencia en el precio entre ecológico y convencional ¿vale? Uh -huh. entonces bueno pues, pues no queremos dejar a nadie fuera porque es muy importante que puedan eh, consumir los mejores productos y eso van a ser los ecológicos y los elaborados respetuosamente con el medio ambiente pero no todos los bolsillos desgraciadamente pueden acceder a ello entonces, no queremos que haya alguien que quiera participar en la comunidad, aportar su granito, coeducarse con todos juntos, con concienciarse todos juntos, eh, participar en las tareas, echar una mano en la oficina de cooperativistas, echar una mano en comunicación y que, bueno, pues por una circunstancia en su vida, ahora mismo no pueda acceder a, gran a un poder adquisitivo. Es muy bajito su poder adquisitivo y lo que estoy diciendo ahora, desgraciadamente, es bastante común. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que dar como alternativas, pues bueno, buscar lo más respetuoso posible, lo más tal, que sean en convencional y que digas, bueno, pues una marca blanca de un fabricante, bueno, pues lo metemos ahí. Eh, la uh -huh. iniciativa ¿Quién es el jefe? que es una iniciativa francesa que ha venido a España, que a lo mejor la conoces y no te recomiendo que, que bueno, a lo mejor entres en la página web, es ¿Quién es el jefe? Es, ellos son muy online, ¿vale? Follower o no sé cómo se llama, pues okay. una comunidad ahí que va seleccionando una serie de productos y puede ser en convencional y le dan, dan, dan el precio justo y entonces ya por ahí tenemos una fuente de información, gente, y okay. o sea, hay una comunidad ajena a la OSA, pero que está concienciada en estos temas, está interesada en estos temas, que va eligiendo como proveedor y bueno, pues puedes ir contactando. y mejor no es en ecológico pero bueno pues pues hacen un producto digno es de, sí. de, del territorio y que el precio a lo mejor pues en vez de ser una leche 140 pues te puede costar 80 céntimos